Point. Round one fight. <laughs> <Achoo>! <laughs> ทางกระตัวนาย มาเกھیม สุด Rider ข Limit ขิดขัมขิดขึ้น emsgypt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 KO Round four. Fight I. two. What a little... in Round one. Fight. Ah! Ah! 아, 뭐야? 막았는데? 먼저 아 뭐야? 아 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, Round ¡Uno, dos, ¡Uno, dos, ¡Uno, K.O. Páy, Round Four. Fight. ¡Oh! ¡Cierto! Final Final round. Fight.